El derrumbe ocurrió la madrugada de este martes 7 de diciembre en la mina Extracción de Cobre y Zinc. ¿Eh? Cobre y Zinc, ubicado en los cerros de Maimón, en Bornao, ocasionando la muerte de una persona, confirmó una del Ministerio de Energía y Minas Diario Libre. De acuerdo con la fuente, por el momento el ministerio desconoce si hay personas atrapadas. El yacimiento es explotado por la empresa Corporation Minera Dominicana Cormidón. De acuerdo con informes obtenidos por el Diario Libre, a ese lugar se ha trasladado el director de minería del Ministerio de Energía y Minas, Rolando Muñoz Mejía, para conocer la situación. Que pasan los minutos, pues seguimos como conociendo más detalles sobre este derrumbe en esta mina subterránea de Maimón. Dice aquí la nota, Maimón, provincia Monseñor Noel. ¿eh? así que para hacer la corrección ahí. Entonces, eh, ha sido identificado el, la víctima de este derrumbe como José Manuel Fernández Martínez, alias Papo. Eh, así que fue, fue identificada esta mina, es un trabajador de la mina ubicada en Cerro de Maimón, explotada por la Corporación Minera Dominicana Comirdón. O sea, es otra compañía, aparte de las instaladas ya que conocemos aquí en República Dominicana. Eh, y, es una, y es algo triste, ¿verdad? Un accidente eh, laboral que se saldó con la muerte del joven. Vamos a ver si tenemos la foto, que está por ahí la foto del joven fallecido, el obrero minero que pues lamentablemente perdió la vida en este trágico accidente, en esta en este derrumbe de esta mina subterránea, o sea, no es una mina, verdad, cielo abierto, sino que hay que meterse para allá para buscar los minerales, sobre todo estos minerales de cobre y zinc, que son minerales, sobre todo el cobre, que es el que... Nosotros conocemos comúnmente para lo que son los eh, artículos de, de electrónicos, ¿verdad? Los abanicos. ¿Ah, sí? Ya no, no. sí, sí, los electrodomésticos sí, abanico, y todo eso. Sí, que tienen bobina. Exacto. Y el zinc que es ya para uso múltiple, no voy incluso a para, aquí la, toda la vida, para la comida. comida. Para orientarlo. <risa> <risa> <risa> no, es que eso bueno, hay que haya complemento sí, entre sí, todos, sí, los claro los que sí. sí. Entonces, vamos a ver si, te, si hay alguna nueva información sobre sí. esto que ocurrió. Allá en Maimón, provincia Monseñor Noel. Así es, como eh, uh -huh. muchas personas conocen, esta compañía, La Barrigol, emplea uh -huh. a jóvenes, profesionales también, choferes, y, y, y enseña mucho lo que es eh, la explotación minera, el cual también paga semanal. Cada cuatro días paga La, eh, la Barrigol y paga bastante dinero. Por eso que para entrar eh, no todo el mundo entra, porque eh, se gana bien. se mata. ¿Y, y, y porque, un riego también, ¿Y porque, porque es mira, un riesgo también. Porque mira, esta muerte, un está Es un riesgo tú meterte en un hoyo para allá abajo, porque esos o sea, son tubos... Un aparato, tú, haciendo el hoyo. aparato y durar un cierto tiempo. Recordemos que ahí el, el oxígeno, se mientras más profundo tú bajes, el oxígeno es poco sí, y tú y te y puedes estar morir aficiado. También hay problemas, eh, salen con problemas en la piel, o sea, ajá. con el sodio y todo eso. Pero esperemos en Dios que no haya más víctimas y lamentamos la pérdida humana que, que tuvo con este derrumbe, que eso no es lo que ellos quieren. Ellos hacen su trabajo, pero cosas de la vida pasó sí. eso. Mira, esta compañía es subsidiaria de una empresa china. Se llama Shenzhen Hyonghin Lingyan. Así se llama la empresa china. Eh, la empresa china, ¿verdad? Y que pues contrata a esta empresa dominicana, la corporación. Eh, minera dominicana, dominicana, para pues hacer este para hacer sus impresiones, ¿verdad? Ahí tenemos el comunicado, entonces para hacer su negocio aquí en Dominicana, contrata a esa compañía para, pues, eh, y se dividen las ganancias, ¿verdad? Y, todo, y todos los costos sobre la minería. Y ahí tenemos el comunicado de la empresa, pues, explicando con más detalle lo que fue, o lo que están haciendo eh, ante este trágico incidente ocurrido allá en Maimón, de este derrumbe que se saldó con esta persona fallecida, un trabajador, un obrero de la minería, y esto puede verdad, mira, eh, nuestro país y estas empresas tienen que tener mucha mayor, eh, mucho mayor cuidado con lo que es la seguridad de los obreros en, en este tipo de, de trabajo tan riesgoso, tan complicado, que no es todo el mundo que se mete. ¿eh? Y la gente, oh, que en minería se gana buen dinero, sí, pero miren lo que hacen. ¿eh? y se lleva ahí, miren, el fallecimiento de una persona. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, las empresas tienen, y, le, y el gobierno dominicano tiene que meter mano dura para que estas cosas no ocurran y que haya una mayor un mayor control y mayor cuidado a los obreros eh, de la minería en República Dominicana. Entonces, no se sabe todavía si siguen personas atrapadas ahí debajo. Hasta ahora no. Solamente se ha reportado una persona fallecida, hasta el momento no eh, se ha, no ha trascendido. Eh, si hay más personas atrapadas en esta mina en Maimón. Entonces cuando ocurrió esa explotación de parte de la comidón, fue que dijeron Sí. Ustedes? ellos sabían que había personas ahí. No, un derrumbe. Sí, porque fue un derrumbe, o sea, no fue algo que, que, que se lo derrumbaron a potas, sino fue un propio derrumbe, un derrumbe propio que ocurre en medio de este de las operaciones. De las operaciones, ¿no? correcto. O sea, a propósito. Que no fue a propósito. Que no fue a propósito. Porque, o sea, hay sí. es que pero dijo a pota, hay gente que no sabe lo que es eso. Yo me sí. cuando llegué aquí, no sabía. Entiendo. A pota. Sí, sí, no, no que hay ahí. Eh. <risa> no, para mí, que usted quiere hacer? ¿Cómo va amable Eso es. ¿Cómo hacía eso? Pero tú te no, querías hacer. No, es no, de eso es no, de las es novedades. Es no, a mí usted no me no no vale la... no, no va a relajar. No va a tripear. Ella tiene que que tú, no tú no. quieras no, aparentar. No. aparentar que tú no te sabes las cosas. Aposto. Tú, tú te querías hacer. Aposto. No, no, ya ahí se está haciendo. Ya, no, no, no. Ese, ya ahí no Él está tripeando. No, no, porque está bien. Amable, tú eres, eh, vivió mucho tiempo en la capital. No, es ¿no? que en la capital se habla así. Yo me ya. Apota es como algo a propósito son es un lenguaje que tiene cada cultura de los pueblos usted va a méxico y usted va a algunos a méxico, no? sí, usted va a algunos pueblos y usted va a ver que es diferente el lenguaje que hay Por pues nosotros lo no hacemos pota. Uh -huh. <risa> <risa> tú eres malo pota, dice mamá es de que tú lo vas a hacer es <risa> no hay, hay que hacer un programa con palabras dominicanas que allego sí, sí, sí, una sí, vueltita sí. así insertado también cosas de cosas ¿sí? cosa dominicanos ¿sí? cosas cosa de dominicanos dominicano que son comunes que lo hacemos entre nosotros porque yo no sé por qué que gente cuando tú sabes cuando tú vas a comprar un sitio te lo encuentra cara te dice yo vengo ahora pero eso es para tu divariarle pero que el otro sabe sí, que tú, tú estás no, divariando uh -huh. porque eso es algo normal sí, así es también aquí fue el que yo escuché aquí en Telenor a los jóvenes habla a, aquí en máster, Rafaelito y compañía un muchacho Salud, de, que de pinga, yo como así explica de pinga. No, eso, ese tipo está de pinga, y heavy, heavy, pesado en inglés. Es una palabra americana en inglés, sí. tú sabes. Pero de que de pinga, que explico. Y, y, y tú sabes otra cosa también que preñar lo convirtieron porque pregna, sí, pregna, pregnant, embarazada, embarazada en inglés. Entonces, los tigres rápido Está preñar. Sí. Y es pregnant. Lo sí, three, sí, pregnant. No voy a estar aquí todo el tiempo porque voy de vacaciones también. ¿eh? <risa> <risa> no, a estos dos... A dos, que me, ¿eh? todo, eh, me voy de vacaciones en unos días. Ya, claro. <risa> no, no, no, no. ¿Eh? no, unos días... La, la, la, la, no, la no, no. Mi bella madre tiene cinco vacaciones aquí. ¿Cuál quiere coger primero? como si pues ustedes la pila, ustedes no. ¿Eh? dos. Y, y no hay lío cuando yo no esté aquí. <risa> Este muchacho no venía aquí. ¿Qué está pasando con él? Él no venía aquí o no. Uh -huh. Ellos eh, han sacado a los lo que venían. ¿Eh? En ellos. No, no, yo sé que usted trabaja aquí, pero no, no venía hora, mucho esta a esta hora. hora aquí, a este programa. ¿Eh? No, no puede ser hijo de, de Luisito, <risa> mi amigo, Binader. Pero el él no venía de... mucho, hay que darle el seguimiento, flaco. Contro, controlame eso, flaco. ¿Eh? ¿Atrás de qué? Que viene para acá. Sácamelo para afuera.